Un gran amor y lo respeto Él se marchó un día como todos lo sabemos Jamás piensa uno que algo pueda ocurrir Pero un día ocurre Y otro día tiene su fin Por supuesto nos parecemos poco muy poco. Tú piensas con colores que no son los míos. Pero no olvides nunca que son colores. Y ellos sirven para que florezcan los grandes amores. Jamás nadie puede calcular el amor que le llega. Nunca nadie calcula lo que le puede llegar a dar Por eso en las disputas y en las discordias Debe vencer la cordura y debe de haber ternura Por eso y aunque no lo veamos en el cada día Respeta al otro con pasión y alegría. Sabemos que no somos nadie o algo perfecto. Y sabemos que hay distancias del dicho al hecho. Las cosas pequeñas pueden volverse. Pero existe la inteligencia, la gran sabiduría, y desde que el mundo es mundo, sigue la vida, jamás nadie puede calcular el amor. Por eso en las disputas y en las discordias debe vencer la cordura y debe de haber ternura. Las cosas pequeñas pueden volverse muy grandes, cualquier tontería puede herir y sangrarte, pero existe la inteligencia, la gran sabiduría y desde que el mundo es mundo, Sigue la vida